salió en el 2016, me empecé a trabajar en el 2014. En el 2014 ya existía Rita, de hecho la tenía en el Soundcloud con otra con otro beat de Leroy. Ese beat me gustaba mucho, estaba muy chido, la neta traía también como ese ese flavor eh, que quería yo capturar de, ya sabes, ¿no? Como la, la relación de pareja, los pedos y o sea, no bueno, lo que significa para ti desde este lado, porque pues no puedes decir mucho por, por, la, por los otros extremos donde solo puedes mirar superficialmente, ¿no? Realmente, bueno, el, el punto es que, por ejemplo, Rita, que es la, la, la más antigua de las canciones, pues sí, data como el 2014, entre cuestiones también, o sea, que, que influyeron para que tardara en salir la música de sobremesa, pues trabajo, este... Eh, broncas del ir y venir, andaba yo de nómada viendo eh, estaba que sí me quedaba en EKTP, que no me quedaba, que andaba aquí, que andaba allá, este pinche cotorreo, ya sabes, eh, eh, los pedos de, del, del alcohol andaba muy, muy en la fiesta, estuve eh, también eh, tuve problemas legales, estuve, o sea, me estuvieron pasando una serie de cosas que también en cierta manera me hicieron como como le llaman por ahí en el barrio, bajar los pies, ¿no? O sea, decir, güey o sea, andas muy volador, el pedo no es así, la vida, tu vida, no se trata de ese pedo, eh, ¿qué, o sea, que, que se puede hacer, no? Entonces, eh, lo primero eh, que decidí hacer también para hablar conmigo fuera como, fue permitirme, o sea, darle ese, ese dejarme, dejar, permitirme explayar ese lado como más relax mío, o sea, bajarle al... Como, o sea, siempre estar como molesto, enojado, está chido, porque pues, eh, si, si, si mi pedo suena molesto es porque en su momento estaba molesto con algo y tenía que salir así. Pero no todo el tiempo puedes estar enojado, como me dijo un compa, el reno, ¿no? Entonces, este, esas cosas están chidas y está bien dejarlas salir, y qué mejor que hablar contigo mismo de esas cosas que, pues, eh, viendo cómo se refleja en tu libreta, ¿no? Son como. Metáforas más fáciles de desmenuzar para mí, tal vez. Entonces, más o menos de ahí, o sea, de, de ahí surgieron las rolas, o sea, de este tipo de situaciones que trae el música de sobremesa, ¿no? O sea, en, estos en, en, en estos cuestionamientos y las situaciones que atravesé, eh, tuve, o sea, gané y perdí muchos amigos. Eh, eh, mi chava con la que en ese momento tenía un chingo de broncas, o sea, se reafirmó el pedo eh, cuando estuve en prisión, ¿no? Eh, fue la única persona que, que me fue a ver realmente, de, de todos mis amigos o de mis conocidos, inclusive eh, eh, ella fue la que me visitó más veces que mi familia, ¿no? Algo que le agradezco que no se lo haya pedido porque yo lo último que quería era que estuviera ahí, ¿no? Pero bueno, ya es una situación... Eh, que fue parte de las otras situaciones, realmente no, no fue como fundamental. Si no hubiera hecho un disco tal vez más carcelero, ¿no? pero igual viene, viene implícito ahí. O sea, es parte de lo que fundamenta música de sobremesa, porque me pasó mientras estaba en el proceso. ¿no? Y me, me ayudó mucho también para clarificar lo que quería hacer. Y más o menos de eso fluyó mientras estaba yo componiendo los temas. ¿no? Rápidamente del farce, pure entrenamiento y rap como un samurai.